La deforestación es un grave problema para la salud del planeta que nos afecta a todos. Y aunque los intentos por frenarla logran discretos resultados, no consiguen revertir la tendencia. En efecto, más que hablar de árboles, hemos de hablar de bosques, de ecosistemas y de todo lo que afecta o depende de ellos. Y es precisamente con este enfoque como se entiende que la tala indiscriminada sea mucho más que un atentado ecológico puntual en un área concreta, ya que termina afectando a todo el planeta, sobre todo porque se trata de una práctica muy extendida que se lleva a cabo a escala global, con pérdidas de más de 10.000 mil millones de hectáreas de bosques. Realmente son muchas las causas por las que se produce la tala de árboles, entre ellas podríamos mencionar algunas, como por ejemplo, obtener madera para elaborar muebles u otros objetos, Usar los árboles como leña o combustible para prender fuego y cocinar. Construir espacios residenciales para que habiten las personas. Generar extensiones grandes de tierra para poder mantener el ganado, entre otras. Aunque las causas anteriores son causadas por el ser humano, también debemos de recalcar que pueden haber otras como por ejemplo los incendios o las plagas, que influyen a que los árboles mueran o se sequen. Más allá de esto, también es importante que veamos cuáles son las consecuencias de la tala de árboles, ya que es un problema que sufrimos todos los seres vivos a corto o largo plazo. Estas son las principales consecuencias. Se rompe la cadena alimenticia en el ecosistema, ya que algunos animales se alimentan de las hojas de los árboles. Hay menos lluvia. Aumenta el calentamiento global y el efecto invernadero. Reduce la biodiversidad. Luego de haber visto las consecuencias de la tala de árboles, podemos darnos cuenta que es algo que nos afecta. ¿Qué hacer para evitar la tala de árboles? Ahora que ya sabes qué es la tala de árboles, debes también saber que con unas pocas acciones podemos ayudar. Y para ello puedes hacer lo siguiente. Evita cortar los árboles. Haz conciencia en las personas para que cuiden los árboles y asimismo hazlo tú cuidando los árboles. Adopta una cultura de reciclaje. Aquellas cosas que puedas reutilizar, úsalas de nuevo. Siembra árboles. Todos podemos contribuir aún con pequeñas acciones para que muchos árboles sigan dándonos oxígeno.